Hasta el momento no lo hemos escuchado, o por lo menos yo. Lo he escuchado, pero no lo he utilizado. Yo sí, perfecto Sí, y es que es la instrucción de, de la del Ministerio de Educación. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Pues, lo he visto. Lo he visto, de hecho, lo que usted dice está ahorita como de moda. Pero, pues, digamos que... Siempre me ha causado bastante dificultad, sobre todo porque eh, en mi caso trabajo con niños que tienen mm, trauma, uh -huh. y traumatismo, o, mm, traumas severos, traumas graves, y les mandan unos dudas que, mm, la verdad, esa vaina no sé qué es lo que pretenden. En uno de los mm. artículos lo descomponen, ¿no? porque entonces, Y hacen todo el análisis de esos que yo les estoy presentando, porque el modelo como que parte de como de cinco categorías, y de esto descomponen en posibles modificaciones, al final terminan siendo como 30 posibles eh, modificaciones del ambiente escolar o de las adaptaciones curriculares, y pues lo que digan, esto es inmanejable, o sea, esto no se puede aplicar en la vida real, lo que tú dices. Sí, en último, es construir un colegio al peruco ah, con ánimo. esas especies. Entonces, si sí. y... sí, eso cree que eso está bien, no, pues la verdad yo creo que eso está re loco, pero... Pero Bien. sí está de moda. Sí. Está de moda. Y el y problema es que, el... es que Jonathan, dicen que esta es la neurociencia. ¿Sí? Tienes toda la razón, Jonathan. Bien, mira, de pronto la teoría sirva. Pero lo que, lo que se critica es no uses neurociencia. O sea, no hay necesidad. ¿Sí? O sea, no hay necesidad de utilizar neurociencia para respaldar una postura de género en, en, en algunas cosas. O sea, hay teorías que no necesitan... Y que si tú llegas a usar... O sea, es como usar mecánica cuántica. ¿Sí? Para, ...para explicar las decisiones políticas o de la decisión de voto de las personas. Pues cuando tú te construyas teoría usando teorías tan rebuscadas... ...pues lo que haces es dañar tu teoría porque la, la, la, eh, la desacreditas. ¿sí? Entonces, la intención de las personas que crearon el DUA es importante... ...porque sí se requiere un modelo pedagógico para la inclusión. Se necesitaba. Esto trata de estandarizar ciertos componentes importantes... Pero no me vengan a decir, no me vengan a poner esos modelos de cerebro, ¿sí? Que son completamente ridículos y que no tienen nada que ver con lo que funciona el cerebro en realidad, este tipo de cosas, ¿sí? Entonces ahí uno dice, no, pues esta gente, por querer hacer más, terminan haciendo menos. Y como el que no sabe neurociencia cree que sí, le están hablando de una teoría probada, porque es que dicen, esto es probado por neurocientíficos. Y no hay ni.